Ahí estamos. Hola, muy buenas a, a todos de nuevo. Eh, hoy, como, como sabréis, la, la mayoría, eh, aunque parece que el filósofo de, de moda hoy está siendo Nietzsche, por aquello de que Dios ha muerto, eh, hoy vamos a hablar de, de Hegel. Para ello contamos, además, con, con la presencia de Carlos, imagino que la mayoría le, le, vais, le conoceréis, es... Eh, bueno, es uno de los mayores y más interesantes divulgadores del pensamiento de, de Hegel y, además, eh, tenemos la suerte de que habla castellano y de que, más suerte aún, es eh, marxista, ¿no? Eh, que la verdad que, ¿qué más se puede, qué más se puede pedir? Eh... Es un, o sea, como, como profesor yo diría que además es una persona muy comprometida, que podéis encontrar gran cantidad de material en internet suyo, tanto de libros como, como ponencias, ¿no? En vídeo o, o para la lectura. Y bueno, tiene una producción realmente inmensa en la que aborda una cantidad de temas muy variados, ¿no? Siempre me gusta enseñar alguno de los, de los libros de los, de los autores que, que traigo, y bueno, de Carlos, la verdad que el único que puedo enseñar, que es el que tengo en papel, es este, sobre la condición eh, social de la psicología. Y muchos, eh, la gente que me conozca, se preguntará, bueno, ¿y por qué el libro de ¿y por qué un libro sobre psicología cuando a mí nunca me ha interesado prácticamente el tema de la psicología? Pues tendría que responder porque lo ha escrito Carlos, ¿no? Es uno de los. Es, es el único que he podido encontrar en, en papel. Eh, y, y fue el que pude conseguir, la verdad que lo leí hace algún tiempo y me, me quedé muy sorprendido gratamente. ¿no? Muy muy interesante, pero como digo, no ese es el tema que, que, que, nos, que nos convoca hoy. Vamos a hablar más bien de, eh, como digo, Hegel. Así que nada, Carlos, bienvenido. Eh, gracias eh, Jesús, eh, Jesús Rodríguez, en este caso, eh, por tu invitación. Conversemos. Por supuesto. Eh, te quería comenzar eh, preguntando. Es una pregunta que hago a todo el que a todo el que invito, así que eh, se podría tener preparada, pero tampoco es necesario en absoluto. Que es eh, bueno, un, cuéntanos un poco si te parece de tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo llegaste a, a la obra de Marx y en tu caso particular, cómo, cómo llegaste a la obra de Hegel? Eh, tengo entendido que eres eh, físico de formación, tal vez lo, lo haya encontrado mal, y me pregunto cómo alguien llega eh, a, a preguntarse y a, una obra, a un conocimiento tan particular de la obra de Marx y más aún de, de la de Hegel, ¿no? Que es un autor tan complicado, encima sin venir o sin venir directamente del campo de la filosofía. Yo no soy propiamente físico en el sentido de investigador, ni me formé como físico, sino que soy profesor de física. Mm -hmm de escuela secundaria, hice clases de física durante eh, 15 años que equivalían en esa época a 15 siglos El, eh, pero yo soy muy viejo, eh, empecé a leer muchas cosas en la época de Salvador Allende eh, todos éramos, no es cierto, los buenos chilenos más o menos marxistas eh, y entonces empecé con Marx, pero llegué a partir de Marx a, a Marcuse, a Herbert Marcuse, y me encontré en Marcuse con la eh, síntesis que él quiere hacer entre Marx, Freud, psicoanálisis entendido filosóficamente, no clínicamente, eh, y Hegel. ¿no? Eh, Pese a, a, leí todo, Marcuse en esa época estaba de moda. Eh, y entonces, Razón y Revolución, y de ahí eh, Bloch, eh, las cosas más o menos hegelianas de Gramsci, eh, y entonces tuvimos una inquietud, después vino la dictadura, y en la dictadura, además de oponerse eh, lo que se podía hacer en estudiar, entonces armamos un grupo de estudios sobre Hegel, con un cura jesuita, eh, discípulo de Pierre-Jean Lavarrier. Eh, y, bueno, a la larga me he dedicado a, a leer tanto a Marx como a Hegel, más a Hegel que a Marx eh, en los últimos 20 años. Eh, en algún momento de esa trayectoria, eh, tenía dudas muy profundas, eh, hablé con Marx ¿no? eh, y él me aconsejó cómo abordar el asunto, que era lo sustantivo, eh, me recomendó que hablara directamente con Hegel, ahora tenemos de vez en cuando eh, conversaciones con, con Hegel que, claro, como los que no tienen el privilegio de poder tenerlas, las eh, envidian y las niegan. entonces Yo rara vez cuento esto y por supuesto no lo uso como argumento académico, pero en, en el fondo puedo decir, mira, en tal parte de la fenomenología del espíritu dice esto, ¿y cómo sabes eso? Porque Hegel me lo dijo. Esa es la relación que tengo con Hegel. Te quería preguntar, es una curiosidad casi personal, ¿no? Pero, eh, ¿cómo te... Cómo ahora mismo tenemos mucha controversia y, y sé que, te, que lo conoces bien sobre cómo introducirse en la obra de hegel se han escrito bueno, decenas de libros de que explican hegel dummies y totalmente para especialistas ¿no? eh, cuál fue el libro o cua, cuál fue la lectura que, que te asistió para romper o para por lo menos, o no encontrarte no lo sé no, no sé cuál fue cuál fue el movimiento pero co, para no encontrarte con esa lectura un poco simplificada de la que luego hablaremos de Hegel, ¿qué, qué autor te ayudó en primer lugar? Eh, para mí ha sido muy útil eh, los buenos eh, hegelólogos españoles, Ramón Valsplana, Félix Duque, eh, Román Cuartango, Álvarez. Eh, en, en España hay muy buenos hegelólogos y tienen eh, la virtud de que escriben en castellano, que eh, bueno... Si uno fuera nazi, diría que es el idioma del ser, pero como no somos nazis, digamos que es un idioma muy excesivo. El, eh, ahora, lo que yo creo que es más útil eh, es leer hegelólogos directamente, pero, pero mientras más sabe uno de la, del contexto filosófico de Hegel, es más fácil leer directamente y confiar en lo que uno está entendiendo del texto. ¿No? Hegel es un autor que no se puede eh, abordar sin un sólido conocimiento del de idealismo alemán inmediato, ¿no es cierto? Fichte, Schelling, qué sé yo, eh, de Kant ¿no? uh -huh. y de cómo Kant eh, supera la tradición de la filosofía clásica de la modernidad. Eh, leer, eh, entender muy bien el plan de las críticas de Kant. <coughs> es una condición para entender a, a Hegel. Entonces, lo que he hecho es eso, y con esa formación, eh, tratar de entender en, en primera persona. Yo creo que lo que el texto dice es esto. Y después ir confrontándolo, después, con lo que los hegelólogos más respetables, eh, Lavarrier, Terry Pinkard, eh, Robert Pippin, eh, sostienen. Una cosa eh, que el otro día, por ejemplo, hablaba con un amigo sobre, sobre Hegel, ¿no? Y, y se me ocurrió no comentarle, bueno, para mí la figura de Hegel y la forma en que ha sido tratado, más bien Hegel, ¿no? En, a lo largo del siglo pasado, es eh, la metáfora de los circos, pasa mucho o sea, hay como una, una atracción famosa del lanzador de cuchillos, ¿no? Que ata a su ayudante una especie de círculo que da vueltas y le va lanzando. Y ¿no? yo le dije, bueno, pues un poco eso es lo que ha pasado con Hegel, ¿no? No paran de darle vueltas y ponerlo del revés una y otra vez mientras le lanzan puñales por doquier, ¿no? O sea, tanto los marxistas que lo reivindicaban, eh, lo reivindicaban de, de aquella manera, ¿no? Como por supuesto eh, los, los no marxistas que de alguna manera, eh, bueno, de ahí está Popper y, y todos estos que hicieron una labor también muy, muy dura en torno a Hegel, ¿no? Te quería preguntar por eh, esos mitos. O cu ¿Cuáles consideras o que te, te vienen a la cabeza de esos eh, mitos que se cuentan en torno a Hegel y aquellos mm. que son particularmente nocivos? ¿no? Aquellos, eh, por ejemplo, que tienen como raíz en Koyev, pero que encuentran eh, mm. que encuentran ecos desde figuras, bueno, presuntamente más muy contradictorias, ¿no? desde Adorno o el propio Marcus, como, como bueno, Althusser, ¿no? que, que, que planteaba mm. eh, una, también una lectura crítica de Hegel, seguramente por el lado contrario. Yo creo que hemos eh, sufrido duramente, eh, 150 años de neocantismo, estamos en eso, la miseria de las ciencias sociales es eso, el neocantismo convertido en una pequeña ingeniería social, <coughs> y el neocantismo es visceralmente anti-hegeliano. ¿no? Eh, entonces, eh, hemos vivido y estamos en gran medida, aún en eso, <coughs> 150 años anti-hegelianos, ¿no? en que eh, Bertrand Russell, en el colmo de la idiotez, pudo eh, poner de moda ah, eh, la crítica de Hegel sin leerlo. ¿no? Hay que, nunca hay que olvidar que Bertrand Russell dice, eh, leí la lógica de Hegel, no entendí nada y llegué a la conclusión de que era falsa. El padre de la lógica moderna, a partir de no entender nada, concluyó que era falsa. Y Popper lo repite siempre en tono menor, como es característico de Popper. El, eh, se han dicho las idioteses más increíbles, yo diría que Hegel es el más criticado de los no leídos, uno de los poquísimos autores en, filosof en la historia de la filosofía al que se puede criticar a partir de reseñas en diccionarios filosóficos, a partir de lo que dicen sus enemigos eh, eh, y entonces se le atribuyen eh, cuestiones directamente contradictorias, extraordinarias, Eso, hay gente que trata a Hegel como archirracionalista y hay otros que lo tratan como archirromántico, que se digan cosas contradictorias del mismo autor solo puede derivar de una falta de lectura. Eh, se ha llegado a escribir incluso no es cierto? un texto que se llama Escupamos sobre Hegel, nadie se atrevería a escupir sobre San Agustín, que probablemente lo merece, o sobre Platón, ¿no? Pero incluso de Hegel se puede decir eso. Ahora, yo creo que hay, eh, después de estos 150 años, hay una marea, porque las editoriales tienen que vender y ya de las consecuencias del neocantismo, del estructuralismo, del postestructuralismo, lo han vendido todo, entonces ahora viene una marea contraria, ¿no? a eso las crisis del capitalismo han ayudado, <coughs> ya no se sabe a qué apelar, entonces, bueno, pues, a Hegel, eh, y hay una moda, ¿no? desde, yo diría, 2000, 2000, 2005 en adelante, se ha ido poniendo de moda Hegel, eh, lo que corre el riesgo de ser tan nocivo como el anti-hegelianismo, aunque es un Hegel de moda, ¿no? Y entonces, eh, notorios anti-hegelianos Dicen, eh, en realidad, Hegel es el punto cardinal de nuestras vidas, ¿no? Eh, como como Alan Badiou, por ejemplo, o eh, Slavoj Zizek, o incluso Antonio Negri. El, eh, entonces, es, de ahí deriva, ¿no es cierto?, una nueva mitología. Entonces, yo diría que, en cuanto a mitos sobre Hegel, primero, están los mitos que derivan del marxismo. ¿no? Hegel nunca habló, de la dialéctica, ni llamó a su propia doctrina dialéctica ni elaboró un método dialéctico digamos como mínimo, hay otros está el, el mito de los, de los marxistas en que en Hegel hay un núcleo racional y una envoltura mística que cuando uno lee la filosofía de la religión de Hegel no, no entiende por ningún lado está el mito que los marxistas han construido en torno a lo que Marx habría dicho de Hegel ¿no? que vamos probablemente a conversarlo en un rato más Ahí hay, entonces de eso deriva el materialismo dialéctico, de eso deriva ¿no? la dialéctica marxista. Está bien que los marxistas eh, crean que o sostengan a la dialéctica como su filosofía, pero eso no es algo que se le puede atribuir a Hegel. Los mitos que derivan del marxismo. Ahora en esta moda, no es cierto, que, que repone a Hegel eh, pasa un, una cosa curiosa, es una moda de gente que fue anti-hegeliana y ahora pone de moda a Hegel, pero que fue antimarxista también. Y entonces no pueden recurrir al materialismo dialéctico. Y lo que han hecho es recurrir a la tesis que elaboró eh, un profesor de física, que era profesor secundario, un economista, un espía soviético, ¿no es cierto?, que es eh, Alexander Koyev, ¿eh? eh, Koyev-Mikov. Bueno, este Alexander Koyev elaboró una tesis sobre la fenomenología del espíritu en el único curso de filosofía que hizo en su vida, que Alexander Koyev no era profesor de filosofía, ¿no? y después de hacer el curso de la fenomenología se dedicó a economista. ¿no? Eh, Koyev elaboró una tesis sobre un párrafo de, de la fenomenología del espíritu que ningún hegelólogo razonable comparte. ¿no? Eh, y sin embargo, gran parte de la moda de Hegel tiene que ver con discutir eh, la tesis de Judith Butler, por ejemplo, uh, las consecuencias de una famosa dialéctica del amo y del esclavo eh, que simplemente no existe. En la fenomenología del espíritu, Hegel no habla de la dialéctica. La palabra esclavo no aparece ni una sola vez. La, para la palabra amo no aparece ni una sola vez. Y entonces, pero como Koyatnikov era ruso, era eh, letón, en realidad venía de no sé si de Letonia o de Lituania, eh, él sabía ruso, sabía alemán, y los franceses que no se dignan a aprender alemán, ¿no es cierto?, Coyer les iba traduciendo, ¿no?, y tradujo señorío y servidumbre como amo esclavo, y generó, ¿no es cierto?, una bola de nieve eh, realmente increíble. Eh, toda la interpretación de Sisek, ¿no es cierto?, la mala, el mal uso que hace Lacan, eh, una buena parte de la interpretación de Igualit depende de esa lectura de Koyev que se puede considerar a la luz del texto directamente errónea. ¿no? Uh -huh. Yo veo que Heidegger no se equivoca respecto de Hegel, simplemente hace una filosofía usando a Hegel como pretexto y está bien, la filosofía de Heidegger puede usar a Platón, a Holderlin, no a Nietzsche o a Hegel como pretexto. Cuando uno usa un autor como pretexto y genera algo, es válido. Pero cuando uno pretende hacer una interpretación del autor directamente y la interpretación no corresponde al autor, entonces eso es un mito, eso se puede calificar de un punto de vista filológico como un error de lectura. ¿no? Eh, el, el, yo creo que esos son lo, los mitos más eh, de moda, ahora hay otros, como, como esto de Hegel como archi-ilustrado, Hegel como no archi-romántico, hay otros mitos menores, pues se le ha atribuido toda clase de cosas, como eh, el que pro, eh, defensor del autoritarismo prusiano, eh, el, que sea, el, el, el que anticipó el fin de la historia... Eh, en realidad se podría hacer casi tanta literatura sobre lo que Hegel no es como la que es preferible hacer sobre la que es. Eh, es interesante, ¿no? Me acuerdo que te escuché una vez y que, que tiene mucho sentido, ¿no? Que leer lo que otros dicen sobre Hegel, sobre todo lo que, bueno... Lucas dice sobre Hegel o Marcus dice sobre Hegel, no para entender lo que Hegel dice, sino para entender lo que ellos dicen, ¿no? Porque de alguna sí. manera les ha servido mucho, eh, una cierta idea de Hegel ha servido a muchos autores para inspirarse y de alguna manera contraponerse a él o avanzar sobre él, pero pero Yo no soy sobre él. eso es muy mal, ¿no? Sí, Sí, sí, desde luego. Yo, a mí eso me pasó cuando me, me comentaban eh, lo, que, lo que planteaba eh, Lacan sobre, sobre Hegel y digo, bueno, aquello no, no parece tener mucha, mucha base, pero luego me planteaban lo que dice Lacan sobre Marx, sobre esto del plus de gozar y demás, y digo, bueno, claro, es que ese es el uso que hace Lacan de ciertos autores, muy metafórico tal vez, ¿no? Apoyándose. Eh, no, no, lo, lo que Lacan dice de Hegel sirve para entender a Lacan. Claro pero es erróneo respecto de Hegel. Por eso yo creo que una manera de introducir a la lectura de Hegel es leer hegelólogos, no pseudo-hegelianos o gente que refiere a... Entonces, no es muy útil para entender a Hegel leer lo que dice sobre Hegel Marx o Heidegger, ¿no es cierto? O Deleuze o Derrida o incluso Lukács. ¿sí? Eh, es preferible eh, leer a Félix Duque, ¿no es cierto? A Rubendría, a Janipolit. Que se han dado el trabajo de explicar en lenguaje, ¿no es cierto?, más accesible, Terry Pinkard o Sergio Pérez Cortés en México, ¿no es cierto? Eh, y eso, eso, si uno quiere entender a Hegel, si el problema es entender a Hegel, sí. Ahora, si uno quiere entender a Lukács, es preferible leer a Lukács, no creer que Lukács está diciendo algo correcto de Hegel. Te quería preguntar, ya, yo creo que para mí es la gran pregunta de esta, de esta entrevista, ¿no? que en otros temas es más conversación, aquí me siento más como propiamente un entrevistador porque realmente mi conocimiento sobre Hegel es relativamente limitado. He hecho mis pinitos en intentar leer la fenomenología y la ciencia de la lógica en la traducción a la que tuve acceso en su día, que es la de Mondolfo, no es la de Félix Duque, que causa que ya creo que debería conseguir la de, la de Félix, pero bueno, poco a poco y también de acuerdo a mi capacidad económica, por lo menos. Eh, entonces, te quería hacer una gran pregunta, para mí es la que, la, la que motivó un poco también esta, esta entrevista y la propuesta que te hice, que es eh, ¿para qué Hegel? ¿no? O sea, te, estamos en un, momento, en un momento histórico sobre todo en el que la producción académica, intelectual, es eh, inmensa. ¿no? Un montón de autores cada vez escriben más claro, de alguna manera se impone ese estilo tan propiamente anglosajón, cada vez más eh, directo, los papers cada vez son más cortos. Y, y, sin embargo, surge una propuesta, yo creo que ya en su, en su base es radical, si se me permite la palabra, de enfrentarnos a Hegel, un autor que no solo escribe largo, eh, sino que además escribe, vamos a decirlo, difícil. ¿no? Eh, ¿Qué sentido tiene que leamos a Hegel? ¿Por qué, por qué meternos en ese, en ese follón, en esa camisa de pensemos, once varas? Pensemos en el sentido positivo, porque uno puede... Eh, como académico universitario, ganarse la vida leyendo a Hegel en un puro ejercicio academicista filológico. Y entonces, ahí a fin, en, al final de cada mes tiene sentido haber leído a Hegel porque uno recibe un salario, ¿no? Eh, la mayor parte de la gente que lee a Hegel lo, recibe, lo lee con el objetivo de obtener un salario universitario. No, no, no, no hay un... ¿ah? Pero si vamos a, a un uso positivo, o sea, ¿para qué nos sirve? En el sentido más directo de de utilidad ¿no? hoy. Eh, yo creo de Hegel el historicismo absoluto, ¿no? la idea transindividual de sujeto, ¿no? que nos sirve el historicismo para barrer la miseria de las ciencias sociales desde su fundamento, que nos sirve la idea de sujeto transindividual para barrer los individualismos ¿no es cierto? en filosofía, que imperan sobre la reflexión hasta el día de hoy. Eh, se podría decir así, para hacer una crítica radical de las ciencias sociales. ¿eh? La lógica hegeliana eh, abre una, un modo de abordar el pensamiento eh, muy, muy distinto al fundamento epistemológico de las ciencias sociales. Eh, Hegel, eventualmente podría eh, ser, servir para elaborar una epistemología eh, radicalmente distinta eh, para el acercamiento a los fenómenos sociales. ¿sí? Pero te digo, como conceptos, el historicismo absoluto, la idea transindividual de sujeto, ¿no? eh, como modo... ¿no? Las ideas de la lógica, la negatividad, la, eh, la idea del llegar a ser, no es cierto? hay todo un entramado que es eh, alternativo a lo que han producido eh, las ciencias sociales bajo el imperio neocantiano en los últimos 150 años para sacarnos de encima, ¿no es cierto?, eh, esa, esa costra de estructuralismo, postestructuralismo y post postpostestructuralismo que traba la discusión académica, que la academiza, que aleja a los intelectuales del sentido común de las personas comunes y corrientes. Está bien, porque como lo planteas, eh, podemos vivir de Hegel criticando lo que hacemos, ¿no? Criticando la producción científica a la que nos dedicamos. Ojalá ese fuera mi, mi futuro profesional, pero me temo que no, que no va a ser fácil. Me interesa mucho esto que comentas de la ciencia, eh, precisamente porque eh, cuando yo me enfrenté, vi el título de tu, de tu libro, ¿no? De la, como, como creo que lo planteas así, ¿no? No radical a las ciencias eh, sociales. Eh, me... Que, lo, lo primero que sentía, entonces no te conocía mucho, era eh, bueno cierto rechazo, ¿no? porque precisamente las eh, críticas más eh, o presuntamente más radicales a las ciencias sociales han venido del postestructuralismo, que además es precisamente muy crítico con Hegel. ¿no? Entonces, eh, ¿desde qué coordenadas podemos articular esa crítica a la ciencia o a las ciencias sociales? Eh, si sí, puedes sí, profundizar sí. un poco más en eso. Yo nací en Marzola, no soy marxista. Y todo esto se articula en torno a eso, ¿eh? en torno al ánimo de eh, generar un marxismo eh, verosímil, un marxismo adecuado para una sociedad altamente tecnológica, para una sociedad altamente comunicacional con redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, el tema de por qué criticar la ciencia social tiene que ver con una, un aspecto del análisis marxista, ¿Ah? Mi opinión es que si uno hiciera un análisis de clase de la sociedad contemporánea, lo que encontraría es un bloque de clases capitalista burocrático que usufructúa del producto social directamente los capitalistas, indirectamente los burócratas, ¿no? del producto social generado por los productores directos, por los productores de bienes manufacturados, por los productores que crean la riqueza efectiva, la riqueza real, ¿no? En ese bloque de clases, la burguesía ah, construyó históricamente todo un entramado institucional e ideológico para legitimar su usufructo del producto social, la apropiación de plusvalía. El entramado que la burguesía usó es lo que ellos mismos llamaron el Estado de Derecho. ¿ah? Es decir, legalizaron la explotación, la convirtieron en orden jurídico. ¿no? Por eso la revolución es un atentado contra el Estado de Derecho en su raíz, ¿no? En, su, en, en su carácter de clase. Pero si uno va al otro polo del bloque de clases dominante, lo que encuentra es una clase social, en el sentido de Marx, que es capaz de usufructuar del producto social ¿no? a partir de un, de un entramado ideológico, ¿no? que es la pretensión de saber. No el saber efectivo. Uno puede distinguir la pretensión del saber del saber efectivo. ¿No? La pretensión de saber es un, un entramado ¿no? ideológico e institucional en que las universidades cumplen un papel central. ¿no? Es un entramado de autocertificación de saberes que no tienen realmente correlato con la realidad, ¿no? pero que permiten una apariencia de saber por la cual, ¿no es cierto?, se puede acceder al producto social. Le pagamos a los burócratas porque dicen que saben. ¿No? Le pagamos al ministro de Hacienda porque él dice que la economía es una ciencia y lo que nos presenta como ciencia económica es la teoría neoclásica de Hayek. ¿no? Pero le pagamos y le creemos cuando dice que eh, controlando el, el nivel de dinero se puede bajar ¿no es cierto? Eh, la inflación, etc. Entonces, critique, la, si uno piensa en la iniciativa marxista revolucionaria, ¿no? mi opinión es que tiene que ser hoy día al mismo tiempo anticapitalista y antiburocrática. Contra el capital lo que tenemos que pelear es la propiedad, el régimen de trabajo asalariado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la propiedad? ¿En, en qué ámbitos va a haber propiedad privada? Probablemente en la producción de alimentos a pequeña escala. ¿En qué ámbitos va a haber propiedad estatal? En algunos estratégicos. ¿Y en qué ámbitos va a haber, no cierto propiedad repartida, socializada radicalmente es decir, tenemos que disputarle la propiedad a la burguesía tenemos que disputar el régimen del salario eso es anticapitalista, ¿no es cierto? ir eh, disminuyendo la jornada laboral manteniendo el salario a costa de la plusvalía, como manera de recuperar la plusvalía, ¿sí? esa es la pelea contra el capital junto a eso, hay una pelea contra el poder burocrático y esa pelea tiene dos, dos eh, eh, pilares, digamos por un lado hay una gran tarea democrática. Democratizar radicalmente el aparato del Estado es atentar contra el poder burocrático. Municipalizar, ¿no? aplanar el Estado, llevar todo el poder a los municipios, todo el gasto a los municipios, introducir, ¿no cierto?, métodos de control democrático como los plebiscitos vinculantes, la transparencia radical, las revocatorias de mandato. Hay una tarea democrática. Y el otro pilar es criticar el saber burocrático o, más bien, la pretensión de saber. ¿sí? Yo difiero de la crítica que los posmodernos le hacen a la ciencia, porque los posmodernos lo que hacen es criticar la ciencia de manera abstractamente negativa. Frente a la ciencia, ponen la no ciencia, el irracionalismo, en buenas cuentas, el, el irracionalismo neorromántico del que derivan. ¿no? no, yo creo que la crítica a la ciencia tiene que consistir en usar de manera adversativa el propio método científico. Hay que ponerse a caballo del método científico y decir, ustedes nos dicen que esto está probado científicamente. Ustedes han puesto esos criterios de validación. Muy bien, cumplen ustedes mismos los criterios de validación que han puesto y el resultado es que no lo cumplen. No lo cumplen. ¿no? Los que pretenden saber no usan el método científico, no lo respetan. El, el método científico con el que yo no tendría por qué estar de acuerdo, ¿no? ¿Eh? Porque lo que estoy haciendo no es defender el método científico, lo que estoy haciendo es una crítica interna en que cobramos la palabra de los que dijeron que el método científico era la manera de validar el saber. ¿Lo usan? No, no lo usan. Eso se puede ver en la industria farmacéutica. Nos presentan como productos científicos, ¿no es cierto?, productos que han sido lanzados al mercado con pruebas absolutamente insuficientes, ¿no es cierto?, con... Eh, eh, metodologías que cualquier metodólogo en, la, en los cursos de primer año de universidad encontraría vergonzosas. Y nos no muestran eso como si fuera científico. Es cierto que la economía social de mercado deriva de una ciencia. Es cierto que la economía neoclásica, ¿no es cierto? O también la neokeinesiana debían ser consideradas científicas. Tenemos que creerle a los burócratas. Entonces, te das cuenta que... En, en esta pelea que tiene cuatro pilares, ¿no es cierto? Contra la propiedad, por el régimen de, de trabajo, contra la, el autoritarismo burocrático de esta democracia administrada, hay un cuarto pilar que es la pelea por el saber, ¿sí? En que hay que reivindicar los saberes efectivos que tienen una conexión débil con el método científico y hay que criticar radicalmente la pretensión de saber que deriva de un sistema de certificaciones autoconferidas, además. Y las universidades no le preguntan a nadie, ¿no es cierto? No, no admiten ser controladas en la eficacia de sus saberes. No hay nada más ineficaz que la sociología, por ejemplo. Pero si la sociedad quisiera intervenir sobre las escuelas de sociología y preguntarle para qué sirve la sociología, reclamarían en nombre de la independencia académica, de la libertad académica y otro de los tantos recursos para ocultar la pretensión de saber, para ocultar la falacia que está encubierta en la pretensión de saber. Te quería preguntar, en relación a eso, eh, hay dos autores que mencionas en varios momentos, que son Kuhn y Lakatos, eh, que... ¿qué crees, o sea, qué aportan realmente a eso? Porque muchas veces, cuando, cuando se habla de Kuhn y demás, eh, muchas veces eh, nos quedamos con el uso que hace de él la, la posmodernidad, ¿no? eh, de, de simplemente eso, la, la ciencia como relato, o como, como relato estratégico de, de cierta élite, eh, ¿tiene un uso positivo, eh, Kuhn? Yo oh, creo que Kuhn. toda la tradición de la filosofía de la ciencia, incluso Feyerabend, se puede usar de manera positiva. Yo, como te digo, yo creo que eh, lo que hay que hacer no es rechazar el método científico. Lo que ha hecho Kuhn y la Kato es muy bueno porque lo han situado históricamente, socialmente, han dilucidado la trama interna. Eso es muy bueno. Pero aún así, incluso eh, haciendo esa dilucidación de la trama interna de la comunidad científica, eh, mi opinión es que eh, no es una buena política Rechazar el, el método científico. ¿no? Hay un, una cuestión muy contundente. ¿no? El método científico es válido en todas las instancias del, método, del poder burocrático, en particular en los tribunales. ¿sí? Eh, lo, lo que hoy día para el poder burocrático es más conveniente no es encarcelar a los opositores, sino declararlos locos. Mandarlos al manicomio. La Unión Soviética inauguró esa práctica, ¿no es cierto?, en que eh, los fusilamientos fueron reemplazados por campos de concentración y después los campos de concentración, ¿no es cierto?, por hospitales psiquiátricos, ¿sí? La psiquiatrización de la oposición. Entonces tú vas a un tribunal a decir, no, a mí me están persiguiendo políticamente, ¿y qué va a hacer el juez? El juez va a llamar a un psiquiatra y el psiquiatra va a decir, no, este señor está loco. ¿Qué hacemos frente a ese juez? ¿Le decimos que la ciencia es una pura ideología? ¿O tratamos de mostrar que el argumento que está presentando el psiquiatra no tiene el fundamento científico que él mismo pretende? Uh -huh. A cuenta que en términos institucionales, rechazar el método científico es ponerse justamente en el lugar que los burócratas quieren tenernos, en el lugar de la locura, de la marginalidad, de la irracionalidad, en ese lugar torpe que inventó Michel Foucault, que es el margen. Por supuesto que al poder le interesaría que los opositores estuvieran en el margen, ¿ah? donde el poder no quiere tener los opositores en el centro. Pero ahí viene de nuevo la idiotez de Michel Foucault de decir es que no hay centro, él no lo vio, estaba él mismo ahí, parado en el centro y no lo vio. ¿Ah? Prefirió ir a los locos, prefirió ir a las cárceles en vez de ver el movimiento popular, porque... Como tenía un anticomunismo visceral, prefirió pensar que el movimiento popular estaba vendido, ¿no es cierto?, a la Unión Soviética eh, o, o al consumismo. Claro, eh, pa, por criticar los poderes de su época, destruyó la posibilidad de oponerse a los poderes emergentes, al poder burocrático emergente. Sí, sí la verdad que me, me quedo muy, muy, muy satisfecho con la respuesta. La verdad que es muy, muy interesante. Me encantaría seguir con el tema de de Foucault, luego si hay más preguntas, por cierto, si todo el que no esté viendo, ya están formulando algunas preguntas, luego se las, luego se las pasaré a, a Carlos, como hago siempre, pero, pero bueno, vamos a seguir un poco más, porque eh, también que había prometido y me parece muy interesante abordar el tema que ya se ha adelantado, precisamente por, por esa condición de marxista, ¿no? De la relación Hegel-Marx, ¿no? Y eh, planteas una, varias ideas que a mí me, me han servido mucho y de hecho en las... Las, eh, la, las reproduzco mucho siempre citándote como buen disciplinado académico que, que soy que... No, es no es necesario las ideas, no, tienen, no deberíamos combatir la idea de propiedad privada de los productos intelectuales. No, uh -huh. puedes usar mis ideas sin citarme, incluso atribuyéndolas a, a, a ti mismo ¿no? porque cualquiera que escuche esas ideas debería considerarlas por su mérito no por su autor, ¿no? Eh, yo soy partidario de mmm, no citar a nadie. De hecho, si tú ves los libros que escribo, prácticamente no cito a nadie o pongo citas informativas. Si quieres saber sobre tal cosa, vaya a tal lugar, ¿no? Eh, no, las citas no son un argumento. En la lógica más elemental, no son un argumento. Y entonces no, no, yo... De... Pido que te desprendas de mi autoridad y, y usas todo lo que he producido. Puedes usarlo y decir, soy un genio, ¿no? Eh, y guardar el secreto de dónde sacaste esa idea. Sí, ser sí. me, me parece útil, lo, lo haré en adelante, me, me arrogaré. Los sí. eh, planteas eh, que me parece muy, muy particular, sobre todo es una crítica bastante demoledora para con los marxistas, y esto me pasaba con un con un amigo, ¿no?, que le había comprometido para estar aquí hoy viéndonos, pero, pero me ha dicho hace un rato que no va a venir, así que como no está, pues me permito criticarle eh, que, que me, me mandaba un borrador de un artículo, ¿no?, y, de, y decía algo en un momento y, y citaba a Marx, ¿no? O sea, eso que tú citas de Marx, en realidad, es una, es una cuestión muy de sentido común, ¿no?, que, que podría... Que, que no hace falta citar a Marx para decir eso, otra cosa es ya argumentos muy generales, pero no hace falta irse a una cita de los manuscritos en los que parece que Marx está queriendo decir que la sociedad es, eh, está compuesta por seres humanos o algo así. Bueno, es que la sociedad está compuesta por seres humanos, lo, digo, lo puede decir cual, mi, mi, mi madre también, y no, no tengo por qué referenciarla, ¿no? y, y es precisamente esa, eh, esa voluntad muy hermenéutica de los marxistas, muy exegética llegaría a decir no de buscar siempre la, en Marx la, la solución a cosas. Y otro problema que tienen que es entender los textos de Marx de manera absolutamente sacra, ¿no? Marx siempre dijo lo mismo y todo lo que dijo es importante e igual de importante. Y al final, bueno, las tesis sobre Feuerbach, y esto lo comentas muy bien, acaban eh, en la misma posición que, los, eh, que el Capital, ¿no? cuando en realidad claramente no hay una estratificación en los textos de Marx. Y bueno, es una de las ideas por las que... Eh, bueno, que sí, no sé si querías comentar algo sobre esta estratificación que planteas de los textos de Marx, porque a mí me parece muy interesante. Bueno, el, el, el problema es que eh, no hay ningún filósofo que sea comentado de la misma manera como los marxistas comentan a Marx. ¿sí? Esa, esa manera en que los marxistas invocan a Marx... Eh, se parece más a la manera en que los cristianos invocan a San Pablo o a San Agustín, ¿no? Eh, y precisamente se suponía que no estábamos creando una religión, ¿no es cierto?, nuevamente. Ese, ese estilo marxista es un derivado directo del estilo marxista burocrático. También hubo un marxismo democrático, un, un marxismo burocrático y también hay una pretensión de saber ahí. Y esos usos academicistas, ¿no es cierto?, no son, eh, no son casuales, forman parte de un movimiento histórico. Lo que yo creo es que para leer seriamente a cualquier autor, a Pierre Bourdieu, a Kant, ¿no es cierto?, eh, qué sé yo, a Karl Popper, ¿no?, hay que hacer una estratificación de los textos. Eso es filología elemental, ¿no? Yo no puedo, porque... Por eso te decía, yo, yo converso con Marx. Si tengo un, un, una duda, le pregunto directamente. Pero ese privilegio no lo tiene mucha gente, o que yo sepa nadie, ¿no? Salvo, salvo... No sabemos lo que pensaba Marx, sabemos lo que Marx escribió. Y lo que ocurre, filología elemental, es que no todo lo que escribió tiene la misma jerarquía. Los autores cambian de opinión, los autores corrigen sus opiniones, los autores toman apuntes y después publican otra cosa. Entonces es la filología más elemental que los textos revisados, publicados por el autor, autorizados, ¿no? eh, son los más confiables. Por eso leemos la crítica de la razón pura de Kant en las dos ediciones, porque Kant eh, durante su vida hizo una revisión y actualmente se publica la primera eh, forma y la segunda forma juntas, para que uno sepa lo que el mismo autor decidió publicar. No podemos eh, hilar telarañas, ¿no es cierto?, a partir de cartas privadas, de pronunciamientos ocasionales, ¿no es cierto?, de apuntes de lectura, porque los manuscritos económicos filosóficos no son un texto, son un apunte de lectura. El 80 o el 90% del de texto está ocupado por párrafos copiados de otros libros, ¿no? Y de pronto Marx uh, eh, emprende tres páginas. Y esas tres páginas pasan como el, el trabajo enajenado y la palabra definitiva que ya Marx habría tenido, ¿no es cierto?, a eh, los 26 años, etc. ¿Ah? Entonces, yo creo que hay que hacer una jerarquía. Ah, yo lo, lo he planteado, los textos publicados, los textos revisados y a punto de publicar, pero que por alguna razón no se publicaron, ¿no? los apuntes, ¿ah? eh, después los apuntes ocasionales de lectura, después las cartas, después lo que se dice que dijo, porque también se cita a Marx, ¿no es cierto? Engels dice que Marx dijo, ¿no? Sí. Entonces, Tiene que haber un orden en eso. Y cuando uno hace ese orden, hay textos sagrados que desaparecen. ¿No? Como ya sabrán, la ideología alemana nunca existió. La ideología alemana es un conjunto de manuscritos, entre 9 y 11 manuscritos, destinados a otras publicaciones. Eran los manuscritos preparatorios. Vale la pena eh, saber que Marx hacía un apunte, después corregía el apunte en un segundo apunte, después escribía algo, y después volvía a corregir lo que había escrito para sacar, ¿no es cierto?, el texto para la publicación. De tal manera que hay textos de Marx que tienen cinco versiones, ¿sí? Y, y ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que Marx era un obsesivo y guardó todas las versiones, las guardó todas, ¿no? tomaba los, las hojas, ¿no es cierto? hojas enormes, ¿no?, y las cosía con, con hilo y aguja, ¿sí?, por el lomo, y uno de esos legajos, ¿no?, el camarada eh, Ryazanov lo tomó, y lo publicó con el título que Federico Engels le puso, ¿no? Ideología alemana, ¿sí? La ideología alemana nunca fue un libro. Eh, Engels eh, corrigió el texto, pegó apuntes destinados a distintos objetivos. Por eso, de, de pronto, uno se encuentra con que en el texto de la ideología alemana, en la primera parte, ¿no es cierto?, que se le atribuye completamente a Marx, eh, hay ideas que se repiten, ¿sí?, dice dos veces, la idea más importante las dice todas dos veces ¿no? Si yo, yo creo que si uno buceara en el texto encontraría que las dice tres veces o que dice la misma idea con distintas palabras ¿por qué? porque no es un manuscrito continuo, el manuscrito continuo lo inventó Riazano. o en resumen si uno hace una estratificación filológicamente seria de los textos de Marx no tenemos evidencias textuales de lo que Marx pensaba de Hegel. Todo lo que Marx dice, por escrito, de Hegel, lo dice en cartas privadas, en pronunciamientos ocasionales, lo dice en manuscritos, ¿no es cierto?, no, no destinados a la publicación, que forman parte de apuntes de lectura, etc. ¿Sí? Entonces, sí. la situación filológica es esa. No sabemos lo que Marx pensaba de Hegel. ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo, el, el ejemplo extremo, ¿no? Eh, que es invocado ad nauseam ¿no? Eh, alguien eh, participó en el remate de las obras de Bakunin, de los libros de Bakunin. Bakunin estaba en la miseria, remató todos los libros y entre los libros Bakunin tenía la lógica de Hegel. Y entonces, un amigo de Marx compró en el remate la lógica de Hegel y se la mandó a Marx, ¿sí? cosa extraordinaria, Marx eh, revisó la lógica de Hegel eh, en un libro que tenía el nombre de, ah, de Bakunin, porque había pertenecido a Bakunin, y en una carta privada, en un pronunciamiento ocasional, dice me ha servido mucho la lógica de Hegel para escribir el primer tomo del Capital". ¿Cuál es el pequeño problema? El problema es que nos dice para qué le sirvió. ¿no? Dice, le he echado una ojeada. Tú has tratado de ojear la lógica y te habrás encontrado con que no entiendes nada. Bueno, para ser un sector privilegiado, pero uno ojear la lógica no sirve para armar su concepto. No solo eso, no sabemos qué ojeó de la lógica. Porque la lógica de Hegel en la edición alemana son dos libracos enormes, ¿no? Y entonces, entre el tiempo que recibió y el tiempo que escribió esa carta, pasaron un par de meses y él hojeó la lógica. A partir de ese pronunciamiento, sacar una interpretación de cómo la lógica de Hegel está presente en el Capital es simplemente una idiotez, pero además una idiotez mística, que supone que todos los pronunciamientos del autor son verdaderos. Una, una, una interpretación cabalística, que supone que cada palabra y cada letra tiene un significado arcano, es un idiotez. ¿no? Entonces, yo, no, yo creo que se puede hacer una relación entre Hegel y Marx, pero no podemos hacerla a partir de los textos de Marx. Podemos, podemos hacer esa relación a partir de las ideas de Marx. ¿Y qué testimonio tenemos de las ideas Lo que escribió. Y lo que escribió ordenado en un orden filológico mínimamente serio. Sí, es, es interesante. Además, me, me viene muy bien que lo comentes porque la semana que viene, eh, y aprovecho para anunciarlo, ¿no? entrevistaré o estaré charlando con Roberto Fineschi, que para quien no lo conozca es una de las personas que está muy metida en la eh, edición del Mega 2, que para quien tampoco lo conozca es son las siglas del Marsengel que es Santos Gabe, que son como los escritos completos de la edición... ¿El qué? Las obras completas. Efectivamente, las obras completas en la edición crítica, que van a tener ciento y bastantes volúmenes, ¿no? Y, bueno, hablaremos de él la semana, con él la semana que viene de cómo ha sido ese proceso histórico de evolución de la interpretación de Marx a partir de los textos y su edición y las complejidades que tiene, ¿no? Precisamente por esto que comentaba Carlos de, bueno, te encuentras, o sea, se encuentran en manuscritos que, que se dan cuenta de la, de la capacidad que tenía Engels para entender, primero en, en primer lugar, la letra de Marx, que por lo visto era horrible, y, en segundo lugar, para montar de algunas cosas cosas con sentido y que en algunas cosas tuvo Engels que dotarla de cierto sentido cuando se dota de un sentido algo al ordenarlo, precisamente. Cuando tú ordenas un texto ya le estás dotando de un sentido que tal vez no era el que el autor quisiera, quisiera darle. Y en esto es muy interesante también respecto a lo de Hegel. No sé si podrías comentar algo también respecto a la, al papel que tienen... Eh, no solo las cartas ¿no? y esas expresiones famosas como el núcleo racional o como le dio la vuelta o puso sobre los pies a, a Hegel, que, que nunca lo tenemos muy claro, o sobre aquella eh, crítica de la filosofía del, del derecho de Hegel que, que sí pareciera, que es lo más parecido a una obra ordenada que tiene Marx sobre Hegel, pero que cuando miramos más de cerca nos damos cuenta de que no es así. ¿no? Bueno, la, la famosa crítica de la filosofía del derecho de Hegel es un comentario... No es un comentario, es un apunte de lectura. Tú tienes la filosofía del derecho y vas, eh, Marx era un estudioso, ¿no? Entonces vas anotando ¿ah? en una hoja aparte las ideas que te suscita. Eh, es un comentario eh, sobre una, un conjunto de parágrafos que es menos del 10% del texto. ¿no? no es una crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Es un comentario a propósito de una lectura inmediata ¿no? que comenta ¿no? algo así como el 10% de todo el libro de Hegel. ¿Ah? Por un lado, descontextualizándolo de la obra como conjunto, del, del, del libro como conjunto, pero lo que es más grave, poniéndolo fuera de contexto del conjunto de la obra de Hegel, porque la filosofía del derecho de Hegel ¿no es cierto? es un compendio que deriva de otro compendio, que además es un compendio no sé si saben eso, no eh, que deriva de la enciclopedia, que compendio significa un manual para leer en clases. ¿no? Hegel escribió estos manuales y lo que hacía en clase era leer los parágrafos y comentarlos. Y para que los alumnos tuvieran la disposición, publicó su manual de clases. ¿sí? Eh, no sabemos eh, la opinión de Marx sobre el conjunto de la filosofía del derecho, sabemos la opinión sobre aspectos que están concentrados en esos parágrafos, que tienen que ver con la propiedad, etc. ¿no? Y no sabemos la opinión de Marx sobre la relación entre la filosofía del derecho y la enciclopedia, entre la enciclopedia y el conjunto del sistema hegeliano, no, no sabemos esas cosas. Entonces no podemos... Ahora, en cambio, sí podemos saber, que, sí podemos no saber, darnos cuenta que hay una diferencia entre la manera en que Marx considera el orden jurídico y la manera en que Hegel considera el orden jurídico. Podemos darnos cuenta leyendo a Hegel, porque eso está muy explícito en su obra, pero en, el, en, el, en la contraparte tenemos que hacer una hipótesis. ¿ah? ¿Qué es lo que no le gustó a Marx, no es cierto, de eh, la filosofía del derecho de Hegel? en mi opinión es que, lo que a Marx no le gustó, y es una opinión que se puede avalar en, en muchos textos, si ustedes quieren, ¿no? es que Marx consideró que el Estado de Derecho favorece sistemáticamente a la clase dominante. Mi opinión es que esa es la gran diferencia entre Marx y Hegel. Una diferencia política, más que una diferencia filosófica. Hegel confió en que un Estado de Derecho suficientemente humanizado podía ser el espacio para mediar los conflictos sociales. Marx, puesto ante, la misma ante el mismo problema, desconfió radicalmente de las posibilidades del Estado de Derecho porque consideró que el Estado de Derecho ¿no es cierto? estaba al servicio de la clase dominante. No, no te Cuando digo eso, hay muchos textos de Marx en que uno se puede dar cuenta que eso es lo que Marx cree del Estado de Derecho. No necesito citar ninguno. Forma parte casi del sentido común de los marxistas. ¿no? Eh, en cambio, en el caso de Hegel, sí. Yo puedo saber claramente ¿no? qué eh, esperaba Hegel de un Estado de Derecho, además no del Estado de Derecho real, ¿no? sino de un Estado de Derecho que se hiciera cargo de la eticidad moderna. ¿no? Uh -huh. Es interesante, eh, y esto es una cosa, te lo leí hace, hace poco y me, me quedé muy sorprendido porque es muy cierto, ¿no? Y es que entre Marx y Hegel, medio un autor que se le menciona mucho, pero se le lee muy poco, y es evidente que para Marx era muy importante, que es Feuerbach. O sea, cuando nos encontramos continuamente con, bueno, las tesis sobre Feuerbach, la parte de la ideología alemana, que en realidad es la que casi todos leemos con más asiduidad, que es esa primera parte sobre Feuerbach, y no aquello de San Max y demás que, no, que se lee mm. mucho menos, ¿no? Y, y claro, estamos ahí continuamente hablando de Feuerbach, pero pocas veces nos, eh, nos, damos el, eh, nos damos el tiempo que necesitaríamos para entender qué decía Feuerbach y seguramente si lo hubiéramos hecho, hubiéramos entendido mucho mejor cómo leía Marx a, a Hegel, ¿no? Sí, la, um, leer a Feuerbach es sorprendente para un marxista, ¿eh? porque uno se da cuenta de, de una cuestión literaria. ¿eh? La ironía de Marx proviene de Feuerbach. El estilo. ¿ah? Es, es, hay una similitud literaria, estilística, eh, extraordinaria, sorprendente. ¿ah? El, el, la, las frases, eh, ¿no es cierto?, precisas, que, que dan justo en el hueso, es el, el estilo de Feuerbach. Pero además uno se encuentra con la sorpresa de que la inversión de la dialéctica es de Feuerbach. Y después uno empieza a mirar los textos de Marx y en ninguna parte Marx se atribuye claramente la idea... ¿No? Dice yo invertí la dialéctica, pero en un sentido coloquial, no reivindicando un gran descubrimiento. ¿sí? ¿Por qué? Porque Marx, Engels eh, y los jóvenes hegelianos daban por obvia la, la inversión de la dialéctica. ¿Ah? Todos sabían que la dialéctica lo que ellos interpretaron como dialéctica, que no es lo de Hegel, ¿no? Pero había que invertirla. ¿Por qué? Porque el maestro de todos los jóvenes hegelianos, de eh, Bauer, de Stirner, ¿no es cierto? Eh, eh, era Feuerbach, ¿no? Claro, yo creo que una lectura detenida de Feuerbach habría evitado mucho escolasticismo en esta relaciones entre Hegel y Marx. ¿Ah? Y uno podría haber notado hace mucho tiempo que en realidad la opinión que, Hegel tiene, que Marx tiene de Hegel eh, es a través de Feuerbach. No nos consta que haya leído directamente a Hegel, por supuesto lo puede haber leído, pero no nos consta qué leyó, no nos consta con qué profundidad leyó. Es muy probable que que el joven Marx haya leído la fenomenología del espíritu como alguien lee, ¿no es cierto?, 100 años de soledad, así, ¿no? así en, en una semana. Y eso no es una lectura seria. Por supuesto que Marx hojeó en 1865, ¿no es cierto?, o por, eh, alrededor eh, la lógica de Hegel. No, no sabemos con precisión qué es lo que leyó, salvo los parágrafos que comenta, ¿no es cierto?, de la filosofía del derecho. Y, y sobre todo no sabemos con qué profundidad lo leyó, ¿no? Porque no hay ningún testimonio sobre eso. ¿no? Entonces lo que yo creo es que a partir de esa, como no sabemos eso, tenemos la responsabilidad de hacer hipótesis, hipótesis orientadas políticamente. Lo que tenemos tenemos la responsabilidad de inventar el Marx que necesitamos, no el que verdaderamente era. Esa idea de el autor que verdaderamente es es un mito. ¿No? Y es un mito que sirve para las certificaciones académicas, no sirve para la política. Totalmente, ¿no? ¿Cuántos textos nos habrán escrito que llevan por título algo así como el Marx desconocido, el auténtico no, no, no, no, no, Marx, como lo encontramos una y otra vez? Sí, sí. sí. sí. Todo muy, en una línea, por supuesto, muy, muy académica, ¿no? Y para terminar quería, o para ya irnos acercando al final más bien, ¿no? Luego ya, por supuesto, todas las preguntas que habéis ido haciendo se las transmitiré y las que queráis hacer también. Eh, se las transmitiré, eh, que es eh, profundizar, no sé si podrías profundizar un poco más en esa articulación de alguna manera política eh, y en base a qué ejes se daría, ¿no? Ya has planteado en algún momento esta crítica a la, a la burocracia, pero me interesa un poco también profundizar exactamente, eh, porque cuando pensamos en articular políticamente a Hegel y, y Marx, eh, no, no entiendo que no viene de la oposición política de Hegel. Que según tengo entendido, la posición política de Hegel, eh, a lo mejor me equivoco, es algo así como girondina, no una especie de revolucionario entusiasmado con la revolución, temeroso del terror. ¿no? Es un poco la, la idea que yo tengo de, de, de la posición política de Hegel y es lo que me da a entender aquella sección famosa de la, de la fenomenología. Pero, eh, no sé, eh, si no es en base a eso, ¿cómo podríamos eh, articular políticamente? ¿Cómo lo plantearías? Lo que yo creo eh, de que es útil, útil, ¿ah? práctico, pragmático, ¿ah? no, no verdadero, ¿ah? o sacar de Hegel para usarlo en el, en el pensamiento de Marx, como te decía, el historicismo radical, es la noción de sujeto, es la noción de negatividad, es la sustantividad de la contradicción, es, ese tipo de ideas ¿ah? son, son un, mo un modo en que cuando uno piensa, la lucha de clase, piensa la perspectiva comunista, piensa eh, la crítica de la economía política, hay un, una, un, un modo de operar del pensamiento ¿no? que nos permite llegar a conclusiones más flexibles, más radicales, ¿no es cierto?, eh, que las que permitió el estructuralismo o las que disgregó el postestructuralismo, ¿no? En ese sentido, eh, de Hegel, eh, lo que uno puede sacar es una manera de abordar el pensamiento, la idea de totalidad internamente contradictoria, la idea de universalidad diversificada, ¿no? Es decir, Hegel nos puede ayudar a salir de las dicotomías del pensamiento moderno, ¿no? nos puede ayudar a ir más allá de la dicotomía entre ilustración y romanticismo, ese es el tipo de utilidad que uno le puede dar a Hegel, ¿no? Y eso no es justo con Hegel. Hegel estaría muy enojado que lo usáramos en, para fomentar un pensamiento revolucionario. Hegel desconfiaba radicalmente de las revoluciones. Ahora, un hegelólogo, no sé si Félix Duque o, o Valls Plana, eh, español, dice por ahí, o, o José María Ripalda probablemente, eh, Hegel era todo lo liberal que se podía hacer en un país atrasado en unas monarquías absolutas, ¿no? Entonces, claro, se entusiasmó por, con la, por la revolución, no en tanto violencia revolucionaria, sino por la perspectiva, ¿no es cierto?, de la libertad moral. ¿eh? Eh, es, en el mejor sentido de la palabra, un conservador. ¿eh? A los marxistas les cuesta creer que los conservadores puedan tener algo bueno. ¿eh? Pero los conservadores tienen la prudencia, el escuchar el sentido común, ¿no es cierto?, de un pueblo. Esos son valores conservadores que Hegel tenía. ¿no? Esto de la razonabilidad de las personas comunes. En ese, pero claro, cuando uno cree en la razonabilidad de las personas comunes, la, el resultado político de eso es más bien retener el cambio demasiado brusco, el cambio demasiado rápido. ¿no? Eh, seguramente Hegel no estaría de acuerdo con el uso que hacemos para fomentar no es cierto? una perspectiva revolucionaria. Sin embargo, es un uso válido, legítimo, lo necesitamos. Digamos. Sí, sí, no. es, eh, es curioso porque sí ha habido intentos, me viene a la cabeza la obra de Lucas, no, del joven Hegel sí. y los orígenes, porque en realidad no hace falta tampoco... Eh, o sea, no, no es un libro imprescindible cuando se lee la fenomenología, ya hay momentos en los que sí se atisba una suerte de crítica al capitalismo o, a, o al individualismo, si no recuerdo mal. El individualismo eh, más capitalismo. Claro, que, que es, de alguna manera podemos encontrar allí vestigios de un Hegel eh, de izquierdas, no sé cómo plantearlo, pero sin embargo tú no lo planteas de esa manera, ¿no? Prefieres eh, tomar de alguna manera su perspectiva metodológica. Mi impresión es que los marxistas de tipo hegeliano ¿Ah? Bloch, eh, Lukács, en alguna medida, Gramsci, en poca medida en la medida en que fue un discípulo de Benedetto Croce, ¿no? pero, pero eh, el círculo de Belgrado, ¿no es cierto? Eh, bueno, los marxistas de tipo hegeliano tienen una desgracia. ¿no? Eh, la desgracia es que están condicionados por el materialismo dialéctico. Cuando uno tiene enemigos demasiado pobres, entonces la crítica que hace también se empobrece. ¿no? Eh, Lukács tiene como enemigo el neocantismo, el neocantismo de Simmel, de Weber, tiene como enemigo el fascismo de Heidegger. ¿no? Entonces, su oponente lo empobrece, porque genera una interpretación que es muy útil para ese oponente, pero que pierde profundidad histórica. ¿no? Eh, en ese sentido, yo creo que es muy inspirador Bloch, Gajo Petrovich, ¿no es cierto? Pedra Branicki, eh, qué sé yo, eh, Lukács. ¿eh? Son inspiradores, Marcuse. ¿eh? Eh, pero creo que la relación entre Hegel y Marx hay que emprenderla nuevamente. Hay que uh -huh. usar las buenas ideas que ellos tuvieron, pero hay que emprender nuevamente una, una tarea de, de relación leyendo a Hegel en su mérito por sí mismo, no a través de Marx. ¿sí? Leyendo a Marx en su mérito, por sí mismo, no como un heredero de Hegel. ¿sí? Y una vez que uno tiene una hipótesis sobre ambos autores, entonces pensar, ¿qué de este autor me sirve, a pesar de su conservadurismo político, para este otro que quiere tener una perspectiva revolucionaria? ¿sí? Esa, esa lectura independiente es la que le ha faltado, ¿no es cierto?, a los marxistas de tipo hegeliano. Siempre leyeron a Hegel a través de Marx. Y eso es una lectura sesgada. Si yo quisiera entender a Hegel, no empezaría por lo que Marx dice. ¿no? Empezaría por lo que Hegel dice. Muy bien, pues la verdad que me quedo con ese. O sea, por ahora nos quedamos con ese con ese llamado. Me parece muy llamativo y muy, muy interesante. Voy a eh, transmit, irte transmitiendo las preguntas. Creo que de una en una podemos hacerlo de momento, no hay muchas, cuando haya más o ya cuando llevamos más tiempo, vamos a, uniendo, intentaré unirlas por bloques temáticos, pero de momento no, no me ha sido fácil. ¿no? Eh, te paso en primer lugar, esta, lo voy a poner de esta manera, que creo que se va a ver mejor, la pregunta de, eh, de Rachel Beer, eh, que es una persona que nos acompaña muchas veces y siempre eh, hace esta pregunta que me parece interesante, y es qué opinas de Meszaros claramente esto está haciendo a ti la pregunta, pero esta semana me gustaría contestar algo, porque me ha dado esta, esta semana, por leer un poco de Meszaros y la verdad que mi, mi opinión, y la voy a resumir muy rápidamente, es que cuanto más leo a Mesaros y sobre todo el Más Allá del Capital y el Desafío y la Carga del Tiempo Histórico, que son los libros que, que tengo de él, más me doy cuenta de que estoy de acuerdo con Lucas. O sea, más me gusta el viejo Lucas cuanto más leo a las críticas de Mesaros. ¿no? Creo que, eh, que aporta mucho y es muy interesante, pero, pero tiene, tiene límites límite. ¿no? Ya me gustaría en algún momento poder escribir o de, desarrollar esto, pero bueno, te cedo la palabra que la pregunta era para ti, no te voy a robar. Sí. Eh, bueno, yo desgraciadamente carezco de la erudición suficiente como para dar una opinión útil. Eh, lo que he leído de Mesaros es, es muy superficial. Probablemente hace 30 años que leí algo. Eh, no, no lo he leído. Eh, la tarea que tengo es leer a Hegel, leer a Marx y hacer una relación. Hay inspiraciones que pueden ser útiles pero que no son en sentido estricto necesarias, ¿sí? eh, A lo mejor en una vida corta, ¿no es cierto?, y demasiado agitada, es preferible leer directamente a Hegel y no a los comentaristas de Hegel. Uh -huh. eh, te dejo otra pregunta también. Eh... ¿Qué piensas sobre los desarrollos de Juan Íñigo Carrera? Ha estado aquí en el canal, para quien no lo conozca, un autor argentino, imagino que la mayoría lo conoceréis. Eh, ¿Tiene no, cierto... De, eh, no, no conoces a No, a no, no lo conozco, pero Es probable que sea una desgracia que no lo conozca, pero no lo conozco en absoluto. Eh, y es probable que él tampoco conozca a Carlos Pérez. Entonces, eh, en, en, en la época de la, de la red, de la hiperinformación... Eh, la cantidad de personas que habría que conocer infinita eh, pero, pero yo iría más allá ¿eh? al tenor de estas preguntas ¿sí? Sí. Eh, ¿qué autores vale la pena referir? por favor, Carlos Pérez no Núñez no Íñigo Carrera no. no los únicos autores que vale la pena referir son Hegel, Kant, Marx y nosotros tenemos la responsabilidad de pensar de pensar por nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Piensen en la actitud de Descartes. ¿eh? La escolástica es un enorme edificio intelectual lleno de sabiduría. Y Descartes dijo, no, yo voy a prescindir de la escolástica y voy a inaugurar una filosofía nueva. Y ahí tenemos toda la filosofía moderna. Hoy día, ¿no? Esto de lo que dijo un autor sobre otro autor es escolástica. Y es escolástica muy al estilo de las certificaciones académicas. Y yo, afortunadamente, no soy profesor universitario, nunca lo fui. ¿no? Yo no sé si conocen las universidades chilenas, el régimen de las universidades chilenas, pero hice clases durante 35 años en universidades y nunca fui profesor universitario. Porque los profesores universitarios tienen jornada, investigan, tienen oficina, atienden alumnos. Y yo hice todo 35 años seguidos 10 cursos cada semestre a honorarios como, como, como trabajador precario. Yo entonces nunca fui profesor universitario y hoy día, para mí, eso es un orgullo. No logré, no alcancé a pertenecer a la estirpe, ¿no es cierto?, eh, dorada que legitima y autoriza el poder burocrático desde las universidades. Ajá. Uh -huh. Bueno, pues me, me quedo con eso, de todas maneras, para quien quiera conocer a Juan, pues me, me alegro que este canal sea también un marco de, de encuentro. También tenéis la entrevista que le hice, que de hecho fue la primera del, del canal, me parece muy interesante también lo que plantea Juan. Y creo que sí que hay puntos, o sea, mi opinión creo que sí que Juan y Carlos dicen cosas eh, interesantes los dos, no sé hasta qué punto totalmente compatibles. Eh, Luis, formula la pregunta en portugués, eh, la podéis leer ahí, lo, la traduzco. Eh, dice el profesor Carlos, es un placer escucharlo, oírle una vez más. Eh, ¿Qué piensas de la idea de ontología eh, del capital? Eh, observación, eh, escribe en portugués para, para homenajearlo, un abrazo. Eh, ¿Es necesario ontologizar el capital? Eh, yo soy partidario de eh, un fundamento filosófico eh, con una ontología sólida, una ontología historicista, una ontología radicalmente humanista. Pero el nivel de la ontología y el nivel de la crítica de la economía política son distintos. ¿no? Eh, las herramientas filosóficas eh, deberían servir para armar un, un modo de ver el mundo, un modo de eh, abordar el pensamiento, la operación del pensamiento. Pero no necesitamos eh, llevar cada una de las categorías de el fundamento filosófico a cada una de las categorías de las teorías que desarrollamos ya con un ánimo más técnico, ¿no? Eh, yo creo que la idea de una ontología del capital, así formulada, ¿no es cierto?, es excesiva. ¿eh? Yo siempre lo digo, es como tratar de matar mosquitos a cañonazos, ¿no? Ontología es un orden de pensamiento demasiado amplio para un concepto relativamente técnico, ¿no?, el capital es, no es cierto, el dinero que produce más dinero y está involucrado en la producción y reproducción y, y todo eso que es economía política, ¿no? Es, eh, digamos, eco, es ciencia en el sentido marxista que yo no podría darle a la palabra, ¿no? Eh, está en otro nivel intelectual eh, y es sano mantener esa diferencia. La filosofía sirve como marco pero no sirve para todo. En algún momento hay que mirar lo específico y lo específico debería tener su nomenclatura y su eh, manera de articularse propia. ¿sí? Clubalía, dinero, ganancias, salario, no cierto, sí. trabajadores, burgueses, son ya con categorías suficientes para entender el fenómeno del capital. Muy bien, la verdad que interesante la, la respuesta. Y te, te paso otra pregunta también de, de Pablo, también le mandamos un saludo, un saludo como a todos los que estáis al otro lado, ¿no? Que nos acompañáis aquí muchas veces cada semana. Y plantea cuál es eh, qué opina del tratamiento eh, que ha dado Eduardo Vázquez sobre Hegel en sus diversos libros. Lo que opino es que probablemente me gustaría conocerlo, pero no lo conozco <risa> en absoluto. Muy bien. Eh, bueno. Y eso es un defecto en mi caso. Eh, <risa> yo. Pero yo insisto, es interesante este tipo de preguntas. ¿eh? Sí, son porque... muy frecuentes. Todas las semanas hay un montón sí. de preguntas que son opinión sobre el autor X. Claro, porque, porque ahora es una opinión de una opinión, porque se está preguntando qué opino de la opinión de otro. Y entonces hay la persona que pregunta fija su opinión, en este caso sobre Eduardo Vázquez, según lo que yo digo de Eduardo Vázquez o al revés. Fija su opinión de mí según lo que yo digo de Eduardo Vázquez, pero está comentando eh, la, lo que dice un autor sobre otro autor. No está pensando categorías y realidades, sino que está pensando textos en relación a textos. Sí. sí. Muy curioso porque uh, Juan Iñigo, a quien no conoces, eh, respondió de casi de la misma manera a esta pregunta. Dijo, cuando me preguntan por un autor, yo lo primero que hago es no decir ninguna respuesta porque si no se hacen a una idea y entonces dejan de leerlo porque no me gusta o empiezan a leerlo porque me gusta. Cuando, claro. cuando precisamente es mejor que, que cada uno se, for, se forme, evite esas preguntas sobre autores, no aunque por supuesto yo... seguiremos haciendo. En este caso se trata de autores que no conozco. Hay autores que desgraciadamente sí conozco y en que yo me atrevo a decir eh, no haga eso, ¿no? No, no pierda el tiempo. Es el caso de Giorgio Agamben o es el caso de Antonio Negri, no pierde el tiempo. Sin embargo, es melancólico lo que ocurre, ¿no? He llegado a la conclusión de que es una pérdida de tiempo tratar de explicar que leer a Antonio Negri es una pérdida de tiempo. Curioso, realmente. Es eh, una pregunta de José Tordol, es una pregunta, en YouTube no te deja hacer los párrafos muy largos, entonces él eh, tiene que dividir la pregunta en varias, ¿vale? Entonces la, vamos, eh, la voy pasando y, y cuando termine. Se ya. pregunta para el profesor Carlos. Sí, sí, eh, vale, eh, continúa aquí, aplicado a un objeto concreto eh, para articular esto con en la fenomenología del espíritu y termina aquí. El argumento de la exposición es dialéctico. El movimiento fundamental en ...término mm. metodológico la inversión dialéctica. Claro, eso es sí. Bueno... La, ...lo que han hecho los marxistas con la palabra dialéctica... ...es interpretarla en dos sentidos. ¿eh? Por un lado, han llamado dialéctica a la tríada dialéctica. ¿eh? A cada tesis se contrapone una antítesis... ...y de eso proviene... ...los marxistas son un poco más profundos... ...una superación, más que, ¿no es cierto?, una síntesis. ¿sí? Eh, y por otro lado han llamado dialéctica a esta figura de la inversión dialéctica. ¿no? Lo que es, llega a ser lo contrario de lo que era. ¿sí? Eh, ninguna de las dos cosas ¿no? eh, aparece en Hegel. Ni la triada dialéctica, ni la inversión dialéctica formulada de esa manera. ¿no? Lo que hay en eh, Hegel, la, la, el razonamiento de Hegel no depende... ¿no? de la tesis, la antítesis y no conduce a síntesis a pesar de lo que Adorno erróneamente cree ¿sí? eh, esto de que habría una, una filosofía de síntesis ¿ah? apresurada etcétera, ¿no? eso no corresponde hay que leer aquí, Hegel y uno ve que a veces las cosas se resuelven en tres, en cuatro ¿no es cierto? o en la innumerable cantidad de pasos que hay en la fenomenología del espíritu algunos se duplican, otros se triplican otros son paralelos, sucesivos, etc. ¿no? entonces no hay un número, dos, tres, cuatro, de momentos en que, se resuelve, en que Hegel resuelva los problemas que aborda. ¿Ah? Eso es un asunto. Ahora, esto de la inversión, Hegel es mucho más complejo, ¿no? Porque tiene que ver con la idea de negatividad, pero también tiene que ver con esta idea de en sí, para sí, en sí, para sí. ¿Ah? Hay, hay un hay un conjunto, una nube de conceptos relacionados, de matices relacionados con la idea de negatividad, que excede con mucho ¿no? esto de que llegó a ser lo contrario. ¿no? En los dos casos, la tradición marxista ha simplificado radicalmente. ¿no? En el caso de la tesis y la antítesis, lo que hicieron, técnicamente dicho, es que la figura de la contradicción interior la redujeron a la figura de la oposición, exterior. ¿Ah? Y eso se puede ver en la, en la ciencia de la lógica de Hegel, ¿no es cierto?, esa diferencia entre contradicción y oposición está explícitamente desarrollada. ¿Ah? Eso en el caso de la tríada famosa, triada de Alec. Y en el caso de la inversión, lo que hicieron fue reducir la negatividad a uno de sus momentos, al momento de la inversión, ¿no? Y desconocer que antes de la inversión ocurría todo un tráfico y después de la inversión ocurre un... ¿no? Eh, otro de los vicios que la tradición marxista también ha instaurado, ¿no?, es esto de atribuirle metáforas geométricas a Hegel. ¿no? Si es un círculo, si, si es una espiral, si es una espiral ascendente, eh, yo creo que ninguna de esas metáforas geométricas le hace justicia. ¿no? Y que el pensamiento de Hegel, típicamente, ejemplarmente, no se mueve en línea, sea cual sea la forma que uno le dé a la línea, ¿no?, es, yo siempre digo, es, es más parecido a un fractal, es más parecido a una red, ¿no es cierto?, que a, una, a un dibujo. ¿no? Entonces, por eso la, la figura de la inversión resulta demasiado pobre. Ahora, el prólogo de la fenomenología del espíritu es un mito, es un mito institucional. ¿no? Porque los malos lectores de Hegel empiezan a leer la fenomenología por la página 1. Como si, como si Hegel fuera, fuera así de simple. ¿no? Todo el mundo, los hegelólogos, incluido ¿no? Hegel, dicen que el prólogo hay que leerlo al final. Que el prólogo es, en realidad es un posfacio, ¿no? es una transición a la lógica. ¿no? Y que el, el, las categorías del prólogo se entienden una vez que uno ha leído el libro. ¿no? Entonces hay un sentido trivial en que es un prólogo pero eso no es lo relevante. Lo relevante, el, el, la sustancia filosófica, se entiende después del texto. ¿sí? Entonces, no es, eh, digo porque en la, en la pregunta está asociado prólogo-introducción. No, no lea el prólogo, o léalo al final, ¿ah? o primero lea la fenomenología, eh, después metas en la lógica y, y en tercer lugar vuelva al prólogo, ¿ah? porque Hegel... En, en el prólogo es excesivo, dice unas cosas profundísimas que requieren todo un contexto, ¿no es cierto?, para poder eh, entender el sentido, la, la, la, el alcance que les da. ¿no? Ahora, en cambio, la introducción es la primera página del libro. ¿no? En la edición de Buencelado Rosses creo que es la página 56. ¿no? Bueno, ese, ese, la fenomenología del espíritu hay que empezar a leerla con la introducción. Y la introducción... Es precisamente una introducción. Explica cómo está escrito el libro. ¿Ah? Entonces, dice, este libro aborda el problema del saber, pero no de esta manera, no de esta manera, sino que de esta forma. Aborda el problema de la conciencia, pero no como conciencia ilustrada, sino como conciencia natural, y entenderemos por conciencia natural tal cosa. Y a la conciencia natural le pasarán a lo largo de este libro tal cosa. Es decir, estrictamente una introducción. Sí. ¿Ah? Uh -huh. Sin embargo, la introducción es solo una introducción. La, la, la, la otra, el, el, el exceso en ese caso sería darle a la introducción una importancia metafísica que no tiene. El prólogo al final, la introducción como introducción. En cualquiera de los dos casos, eh, esto se entiende solo cuando uno lee el conjunto del libro. Yo siempre digo que la fenomenología del espíritu es como una sinfonía de... Ah, como una sinfonía de Beethoven se escribió al mismo tiempo, no que la séptima sinfonía, que, la, que entre la quinta y la séptima sinfonía de Beethoven se escribió la Fenomenología del Espíritu. Uno no puede decir, ¿no es cierto?, eh, me encantaron los cuatro primeros compases del primer movimiento. No hay ningún músico que acepte un juicio como este. ¿sí? Uno no puede tomar la primera página de la partitura y decir, yo creo que el cuarto movimiento es de esta manera o creo que la mentalidad musical de Beethoven es así, las sinfonías, por eso se llaman sinfonías, sonidos uno al lado del otro, ¿no? Eh, hay que escucharlas enteras antes de analizarlas. Porque desde luego, una vez que uno la escucha entera, uno puede ir compás por compás y reconocer que en este compás es ejemplar y está la personalidad de Beethoven, pero eso es después que uno la escucha entera, ¿no? Eso, eso es lo que pasa con la fenomenología. La verdad que es una metáfora preciosa y muy útil, me la apunto, porque realmente no te citaré tranquilo, pero eh, bueno, plantea aquí... quién la inventó usted? Aquí viene una pregunta que creo que viene muy al caso, ¿no? Dice, bueno, entonces ¿cómo interpretar las opiniones vertidas de Marx sobre Hegel en el prólogo del Capital y en Miseria de la Filosofía? Justamente en Miseria de la Filosofía es donde aparece esto de la tríada famosa, ¿no? Donde pone tesis, antítesis, ah. síntesis de manera muy clara. Entonces, bueno, si no lo interpretamos, ¿cómo habría que interpretar Como pronunciamientos de Marx sobre Feuerbach. Es decir, sobre un Hegel que Marx pensó que era Hegel, pero que no corresponde a Hegel. Uh -huh. Porque, lamento, voy a decir algo relativamente delicado, eh, los que sean particularmente sensibles pueden taparse los oídos, ¿no? Porque eh, Marx se podía equivocar también en sus apreciaciones sobre Hegel. ¿sí? No sé si esto es demasiado escandaloso decirlo, lo digo con precaución. Pues, ¿no? eh, profesor Sergio Pérez Cortés, en la, UNAM, en la UAM de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, me tocó estar en una mesa, en un coloquio con él, y él fue altuseriano con dolor de su alma, él confesó, yo fui al como, como uno puede confesar que fue alcohólico en alguna época. Yo, eh, pero después se entusiasmó con Hegel y empezó a leer Hegel y se dedicó a la filosofía política, ¿no es cierto?, y a Hegel, desde la perspectiva hegeliana. Y entonces, en ese coloquio dijo algo que me, me encantó, por, por, el, por el tono, por, por, la, ah, por, la, por el alcance que tiene. Dice eh, Sergio Pérez dice... Yo no sé qué leyó Marx de Hegel. Leo una y otra vez las cosas que Marx dice de Hegel y no encuentro esas cosas en Hegel. Por lo tanto, tengo la, la, la, la pregunta, ¿qué habrá leído de Hegel para llegar a estas conclusiones que no están en Hegel? Es interesante dicho por un hegelólogo, ¿no? Por alguien que es marxista, o, o, lo, o al menos lo fue integralmente y que ahora es un experto en la obra de Hegel. Es interesante lo que comentan, me, me pasó algo parecido, que leyendo el, el anti-During, Engels dice en un momento dado que la libertad debe entenderse como la, es la plena conciencia de la necesidad o algo similar, ¿no? y dice que eso lo dice Hegel. Y por supuesto no se sabe dónde, no, no menciona dónde, a mí me parece una idea muy interesante, pero yo la entiendo como una idea más de, por lo menos yo siempre, a la hora de citar que tenemos que hacerlo ¿no? en ciertos ámbitos, ¿no? pero, eh, sí, siempre entiendo que es una idea sí, sí. muy propia de Engels, o más propia sí, de Engels. Él, Lo que dice es que es propio de la libertad no eh, que sea necesidad reconocida. es la, ne la libertad no es la necesidad reconocida pero es propio de la libertad el reconocimiento de la necesidad. ¿Ah? Es una idea profunda porque en la noción que Hegel tiene de la libertad, no hay una dicotomía entre libertad y no libertad, ¿Ah? sino que la libertad contiene determinaciones, es una libertad situada, situada en el espacio y en el tiempo, históricamente y socialmente. ¿sí? Entonces, esa idea de reconocimiento de la necesidad es que la idea de libertad de Hegel no es una idea liberal, como el arbitrio ilimitado. ¿Sí? Sino que es la libertad en la posibilidad. Muy bien. Te voy a pasar. Son dos preguntas que tienen mucho que ver. Entonces eh, te las formulo conjuntamente porque tal vez una responda a la otra, no lo sé, ¿no? La primera la pregunta Lucas, que dice. Eh, eh, ¿Qué recomendarías eh, para leer de bibliografía de Hegel? Y la segunda es. Eh, ¿Qué opinas de la biografía de Terry Pinkard? Sí, lo que yo recomendaría es la biografía de Terry Pinkard. ¿no? <risas> eh, es, es muy sabrosa, digamos, y muy sustanciosa. Es sabrosa porque si uno quiere conocer aspectos, ¿no es cierto?, eh, curiosos de la vida privada de Hegel, Terry Pinkard los pone. Pero si uno quiere tener una interpretación... Eh, muy elevada de los textos, ¿no es cierto? Eh, hay un capítulo dedicado a cada uno de los grandes libros de Hegel, también lo tiene. Incluso el mismo Terry Pinkert, ¿no es cierto? Eh, muy British, a pesar de que es norteamericano, ¿no? Pero Muy British dice, bueno, el lector puede saltarse los capítulos más difíciles y quedarse solo con la vida de Hegel, o al revés, leer solo los capítulos teóricos, eh, es muy recomendable, eh, yo creo que es la primera biografía completa y seria, ¿no es cierto?, eh, sobre, sobre Hegel, eh, la primera biografía más allá de las biografías míticas, ¿ah? la de Heim, que es la más mítica de todas, ¿no? la de Rosencrantz, que también construye el mito a, a Heim y sal, hace el mito a, a, en contra, Hegel y su tiempo, y eh, Rosencrantz le contesta con un mito a favor, pero son simétricamente mitológicas, ¿no? Eh, yo recomiendo las, lo, lo que ha escrito eh, Jacques Dont. ¿no? El Hegel de Jacques Dont es muy informado, ¿no es cierto? Eh, muy útil. Y él tiene una tesis, además. ¿no? Es eh, más de tesis, la de Pinkard es más descriptiva. ¿no? Yo no recomiendo la de Walter Kaufman. ¿no? Eh, se hace cargo gratuitamente de Mito. Walter Kaufman no es un especialista en Hegel. ¿no? Digo porque es muy accesible, es muy común encontrarla. Eh, yo sí recomiendo el Hegel for Dummies, ¿no? el Hegel para principiantes de la colección ¿eh? for Dummies, es una grata sorpresa. Yo creo que, eh, no sé quién es el, la persona que lo escribió, no, no tengo más antecedentes que eh, la constatación de que no, as, no, no se hace cargo de mitos, o por lo menos de los mitos más huesos. ¿eh? Entonces... A lo mejor en orden de dificultad, ¿sí? El eh, Hegel para principiantes, después el Hegel de Jacques Dont, y después el Hegel de Pinkard, de Terry Pinkard. ¿sí? Eh, están disponibles en PDF en la red. Leanlos en PDF. ¿No? La propiedad privada del saber debería ser considerada un delito. Si era algo. Te agradecemos además que cuelgues muchos de tus textos y que los podamos tener accesibles, porque aunque algunos tengamos el fetiche del papel, también podemos imprimirnos, ¿no? la verdad. Eh, te paso una pregunta de Nicolás eh, Kosig, uno de los que suele estar por aquí, además un buen amigo a quien le mandamos un saludo, no, desde Argentina, que nos dice eh, ¿qué piensa de la postulación de más respecto al capital como sujeto de nuestra sociedad? Lo dice explícitamente, lo domina todo. Eh, ¿el, el consumo del obrero es consumo para el capital, son metáforas. Eh, a ver, deja la pregunta en pantalla sí, para ir sí, la la pantalla. Eh, Primero, desde luego que Marx lo diga explícitamente, ¿no? No es muy relevante. ¿no? Yo, yo preguntaría cuál es la idea que está detrás de eso. ¿no? A mí me parece que la idea interesante que hay detrás de eso, sea una metáfora o no, sea más literal o no, es que eh, el capital es una función social, ¿ah? no, es un, no es un conjunto de personas, sino que es una función que está encarnada en un conjunto de personas. Pero además, ese conjunto de personas no está considerado como una colección de personas que tengan algo en común, sino que está considerado como un sujeto transindividual. ¿sí? un campo de subjetividad, pero además en ese campo de subjetividad el capital estructura ese campo. En ese sentido, de manera directa, el sujeto es la burguesía, la burguesía como clase es un sujeto, ¿sí? y el capital es sujeto en la medida en que es la estructura interna, la lógica interna de, ese, de esa subjetividad común que es la burguesía. En es, así, nota que estoy tratando de entender la idea que está en juego, no la cita. ¿sí? Eh, y la idea que está en juego tiene que ver con cuestiones que son eh, efectivamente fundamentales en, en, en Marx, ¿no? en orden. El sujeto es la burguesía, el capital es como la lógica interna de ese sujeto. En ese sentido, el capital es un sujeto, ¿no? pero, el, pero el capital como tal es una pura función, ¿no? no es alguien en concreto, ¿no es cierto? En cambio la burguesía sí es alguien en concreto, son una serie de señores, ¿no es cierto?, que ejercen esta función social. ¿no? Eh, por otro lado, el consumo del obrero es consumo para el capital, eh, es otro orden de, de ideas. ¿no? Hay que notar que la burguesía, porque tratar, yo, yo creo que corremos el riesgo de, de crear una, de hipostasear el capital cuando decimos que el capital es un sujeto, pero bueno, si lo entendemos bien, ¿no es cierto?, la burguesía o el capital consumen obreros, ¿ah? los consumen, los, los consumen su fuerza de trabajo, ¿ah? y, de la, y, y usan la fuerza de trabajo para generar, eh, ¿no es cierto?, la producción material de la cual van a extraer la plusvalía. En ese sentido, el capital consume... Así como yo consumo pan en el desayuno, consume obreros. ¿sí? Pero por otro lado, los obreros consumen, pero ahí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que los obreros tienen un consumo. Compran bienes, ¿no es cierto?, para alimentarse, para vestirse, para vivir. ¿sí? Ese consumo de los obreros, actualmente, es la principal forma de realización del capital. Eso es muy importante, ¿eh? Eh, la mayor parte de la producción capitalista en el siglo XX está destinada a ser consumida por los trabajadores. Eso es lo que significa una, eh, una, una economía de, de masa, de, de escala. ¿sí? Porque los trabajadores consumen poco, pero son muchos. ¿Ah? Los ricos consumen poco, consumen mucho, pero son muy pocos. Entonces al, al capital lo que le conviene es producir en masa. ¿Eh? Es el efecto de la economía de escala. ¿eh? Eh, una de las revoluciones del fordismo es esa. Por primera vez en la historia, el grueso de la producción capitalista está destinada a los trabajadores. Y entonces, la realización, o sea que la operación del capital se haga real, depende de que los trabajadores compren, ¿sí? de que los trabajadores eh, adquieran los bienes de consumo que, por otro lado, ellos mismos producen. En ese sentido el consumo de los trabajadores es para el capital, realiza el capital, ¿sí? eh, Y esto es muy importante por el fantasma de la automatización. ¿eh? Eh, los franceses, porque son franceses, nos contaron el cuento de que se acababa la clase obrera, digamos. ¿eh? Como la clase obrera se estaba acabando en Francia, ellos dijeron, se acabó la clase obrera en todo el planeta. Y es lo que es una verdadera idiotez. ¿no? Pero este, este, el fantasma es que las máquinas van a producir la mayor parte de la producción física, ¿no? Bueno, la idiotez de esa idea consiste en que si las máquinas produjeran, ¿no es cierto?, la, la, el grueso de la producción, no habría salario y no habría quien compre la producción. Y entonces hay una paradoja en automatizar el trabajo, porque cuando se automatiza el trabajo disminuye la masa de consumidores. ¿No se entiende? Y si lograran automatizar completamente el trabajo... No tendrían nunca más sindicatos, no tendrían nunca más obreros, no tendrían nunca más subversivos, pero tampoco tendrían quien les compre los productos. Y el capitalismo, ¿no es cierto?, se derrumbaría. ¿eh? El capitalismo solo es viable en la medida en que la operación del capital se realiza como consumo. ¿eh? Eso significa que la automatización tiene un límite. ¿sí? Y hasta el momento el límite se ha dado, ¿no es cierto?, porque eh, lo que se ha hecho es expandir el consumo. Porque, claro, Estados Unidos está en bancarrota, Europa se convirtió en un parque temático, pero los chinos ¿no? consumen cada vez más. ¿Ah? Por cada 10 consumidores que desaparecen en Estados Unidos, en China aparecen 20. ¿no? Entonces, la masa de consumidores a nivel global es cada vez mayor y, por, por supuesto, es una masa de trabajadores, no de capitalistas. ¿sí? Eso eh, es, eh, es crucial entonces ¿ah? al servicio de quién está el, eh, el consumo. Eso. Te uh -huh. paso ya a la última pregunta, ya lo dejamos aquí si, si parece bien, si queréis meter alguna más que sea muy cortita, porque además pasa siempre que cuando vamos cerrando entra una pregunta muy interesante, pero también que yo creo que requiere una respuesta extensa, ¿no? vamos Depende, será tu juicio, ¿no? Y pregunta Diana, entonces una pregunta clásica, si la realización del, del capital eh, acontece en el consumo, ¿cómo entender la teoría de la enajenación de Marx en el capital? Lo que puedo decir directa y políticamente es que los medios de comunicación no son invencibles. No estamos obligados a, a la asociación entre enajenación, en sentido ideológico, ¿no? entre enajenación y consumo. No estamos obligados. El consumo puede humanizarse. ¿no? Podemos cambiar los patrones de consumo, podemos hacerlos eh, compatibles con el medio ambiente, por ejemplo. No, no necesitamos... ¿no? Es un contrasentido que todo el mundo tenga automóviles, es un contrasentido que la economía esté basada en la economía del petróleo. ¿sí? Entonces, el, el consumo no es por sí mismo enajenante. Está asociado a una determinada manera de armar la matriz productiva sobre la base del petróleo y la especulación financiera, por otro lado. ¿no? Eh, ahora, hay una el, el, el parte de la pregunta tiene que ver con... Con la profundidad de la noción enajenación, desde luego en Marx no hay una teoría de la enajenación. Él usó el término enajenación, extrañamiento, cosificación, ocasionalmente, casi de manera coloquial. Una teoría de la enajenación tenemos que hacer nosotros, a partir de su pronunciamiento o a partir del de núcleo doctrinario de Marx. Y al hacer una teoría de la enajenación, yo soy partidario de eh, evitar la confusión terminológica que ha imperado en la tradición marxista. ¿Ah? Fíjate tú que hay eh, objetivación, alienación, extrañamiento, cosificación, reificación, fetichización, enajenación. ¿Te das cuenta? Entonces, y, y cuando uno mira la literatura, se usa cualquiera de estas palabras como sinónimo de cualquier otra. ¿Sí? Entonces, lo que yo creo es que estas palabras hay que pensarlas en castellano, no en alemán, ¿sí? Hay que pensarlas usando de manera pragmática la etimología, pragmática, no rigurosa, no filológicamente verdadera, pragmática. Cosificación es el devenir cosa, enajenación es devenir ajeno, ¿sí? En, en segundo lugar, el asunto de esto de reificación es un sinónimo de cosificación, alienación, no sé, estar fuera de la línea por decir algo, no sé, todo bárbaro, ¿eh? por decir alguna barbarie ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un uso de la etimología no academicista, ¿eh? funcional, lo que nos convenga, no para, para distinguir con palabras distintas matices distintos. ¿sí? Todas estas palabras se refieren a un fenómeno complejo, ese fenómeno complejo tiene distintos matices, entonces uno debería decir, mire, cuando yo digo cosificación me refiero a este aspecto, cuando prefiero decir reificación me refiero a este otro aspecto. ¿no? Esa elucidación de conceptos nos ayudaría a conversar, ¿no? porque para no incurrir en el vicio academicista, no de no, eso se llama alienación, no, eso se llama fetichización, etc. Yo, antes de discutir el fetichismo de la mercancía, lo que haría sería ponerme de acuerdo. ¿Qué vamos a entender por fetichismo? ¿Coincide con el texto? Muy bien. Pero no usaría el texto para definir fetichismo, sino que haría un concepto de qué es el fetichismo y lo aplicaría al texto a ver si me resulta útil o no. ¿Se entiende? Uh -huh. Pues la verdad que con esto ya habríamos eh, terminado. Creo que no hay más, no hay más preguntas. Quería, como siempre, bueno, dar las gracias a todos los que habéis estado ahí, no solo a los que lo veis en directo, que por supuesto, y los que participáis, que por supuesto, sino también a todos los que lo veis luego en diferido, porque no os encaje el horario. Yo sé que esta hora no es igual de buena en España que en, que en Latinoamérica, y no sé si en alguno de los dos sitios es especialmente buena tampoco. Y, y bueno, y por supuesto, dar las gracias a, a Carlos, ¿no? Que desde el principio se, se prestó a, a colaborar. Y, y bueno, ya que hemos estado y creo que ha sido una conversación muy interesante y muy, muy útil, muy práctica, ¿no? Un abrazo a todas y a todos desde Chilito, que pertenece a la América Grande. Eh, gracias a, a ti, Jesús, eh, por la entrevista. He estado muy bien, muy agradado, muy, muy sentido que ha sido muy amable. Me alegro, Carlos, lo es que, lo que intento que, que sintáis. ¿no? Pues nada, nos vemos eh, los que estéis por aquí la semana que viene y, y, Carlos, nos veremos, espero más pronto que tarde, a ver si me paso por allí, por, por Chile, si no, si vienes por España, ya, ya sabes a quién escribir. Me avisas. Hasta luego a todos.